si tú, si lo supieras ok, ahora sí ¿has pensado alguna vez que tu vida no es tan especial? ¿te ha pasado que dices, no, pero es que eso le sucede a ella porque ella es especial no, pero es que yo no tengo nada en especial yo no veo que yo haga algo especial, es que yo no sé eh, qué tengo de especial eh, y muchas veces mmm, dejamos de de tomar um, digamos dejamos de tomar acciones por eso mismo porque has pensado alguna vez en tu vida de que no eres tan especial si tú piensas que no eres especial que te hace falta algo para emprender para eh, salir adelante para lograr ese sueño eh, mira yo sé mujer que tú tienes muchos sueños pero tú dices pero es que eso no es para mí, yo no soy tan especial, entonces no, no creo que a mí me suceda eso. Vamos a hablar de ese, de ese tema hoy y eh, antes de empezar el tema como tal, quiero leerte algo que es muy importante. Mira, eh, sabes cómo eh, yo eh, salí de, esa, de ese pensamiento, porque es una creencia, es una, es una, es como una tortura, un demonio que te está pasando por la cabeza y te está diciendo, es que tú no eres especial, es que tú quién eres para, para decir eso, y es que tú quién eres para hacer esto, y es que usted no es, y entonces la vida no es tan especial y es como un fantasma, es un demonio que se apodera de tu mente y no te deja. Eh, ...tomar esa acción. Hola Raiza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué rico que estés por aquí. Hola, gusto saludarte. Hola, gusto saludarte. Perfecto. Me encanta que esté Raiza por acá. Vamos a ver aquí en Instagram... Eh, ...quiénes están por acá que nos están saludando. Bueno, vamos a hacer algo. Si alguna vez has pensado que no... ...que tu vida no es tan especial... Voy a leerte algo y lo vamos a, des, a desmenuzar. Vamos a, a prestar atención. Vamos a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo consigues en Amazon y eh, lo, lo tenemos en versión papel y en versión eh, Kindle para que lo tengas. Pero igual vamos a leer la página 173 para las personas que tengan el, el libro. Entonces vamos a leer acá, tu cuerpo está contaminado y descuidado, pilas pues con eso, tu cuerpo está contaminado y descuidado, por dónde empiezan las cosas, empieza por el cuerpo, y me vas a preguntar, ¿por qué María Imelda? pregúnteme por favor, necesito que me estén preguntando todo esto que yo voy diciendo Porque todo comienza por el cuerpo? Porque todo comienza por el cuerpo? esa es una pregunta que quiero que me hagas y yo también voy a ir escribiendo porque en la medida en que yo voy leyendo a mí me vienen como ideas y yo digo, espérate un momentico, ¿y por qué todo comienza por el cuerpo? Si, si mi vida no es tan especial, ¿sabes por qué? Empecemos por el cuerpo, listo, pero voy a leer, es que junto a las dos cosas, Dios me va a a concentrarme en una sola cosa, tu cuerpo está muy contaminado y descuidado, pongamos por caso, estoy poniendo por caso que estés pobre. O sea, si usted está pobre, si usted está gorda o anoréxica o enferma o en depresión. Óigame, mujer, ¿qué le estoy diciendo? Escríbame eso, estás estás gorda. Estás anoréxica. Estás enferma. Estás en depresión. Pilas, mujer, que usted sí tiene un grave problema. Usted sí le creo que está pensando que su vida no es tan especial. Porque todo comienza con el cuerpo. ¿Y cómo está su cuerpo? Está contaminado. Y. Descuidado. Y voy a darle una clase hoy de estas, pero así, bien fuerte, ¿ok? Entonces, eh, me vas a decir, pero si yo pensé que me ibas a ayudar para ser una persona especial, ¿por qué razón me estás tirando tan duro? ¿Cómo me, cómo me doy cuenta yo que tu cuerpo está que está contaminado y que está descuidado? ¿Tiene depresión? Sí, Maribelta y a veces no me provoca ni levantarme síntoma número uno ¿estás gorda? ¿usted por qué está gorda? ¿usted por qué está anoréxica? ¿qué problemas tiene usted con su cuerpo? ¿usted está enferma? cualquier tipo de enfermedad entonces pilas que esto es para usted listo vamos a seguir leyendo pongamos por caso que estás ¡ay! y fuera de eso pobre es que no tengo dinero, ¿cómo que usted no tiene dinero? ¡ay! no, no la pobre víctima que se ve... No, no, no, no. Dios mío, ilumíname, Señor. ¿Cómo que usted está pobre? Pobre. Pobre. Ojo, que esto también va para aquellas personas que a toda hora dicen, es que como yo soy pobre, es que como usted sí tiene, es que como mi vida no es tan especial y tienen una energía de víctima que se las va a comer ¿cómo puedo descontaminar mi cuerpo? gracias por preguntarme que vamos a llevar un proceso para que vamos a descontaminar el cuerpo y a dejar esa pobreza tan, tan cruel que de verdad por eso es que tú piensas que tu vida no es tan especial porque pues con esa mentalidad de pobre y ya te voy a decir por qué, entonces, ¿sabe, ¿sabe eso qué significa mujer?, que usted esté enferma, que esté pobre, que se sienta gorda, anoréxica, en depresión o en enfermedad, eso significa que usted no está sintiendo la presencia de Dios, y me vas a decir, ay María Imelda, me va a hablar de religión, escríbame esa palabra, significa que usted no está en la presencia de Dios, y Dios tiene un mensaje para usted en este preciso momento, y es necesario que destape esos oídos para que usted pueda entender esto que estoy aquí leyendo. Entonces, y debes hacer algunos sacrificios. Entonces, ¿cómo puedo descontaminar mi cuerpo haciendo algunos sacrificios? Esa es la respuesta para ti mujer que me estás preguntando. Entonces, ¿cómo puedo cómo puedo descontaminar mi cuerpo? Haciendo algunos sacrificios Haciendo algunos Sacrificios Marimelda, y, y, y por ejemplo, ¿qué sacrificio Ya le voy a decir Espérenme un momentito Que ya les voy a decir Listo Hola, ¿cómo estás? Eh, Smart dinero, ¿cómo estás? Qué gusto Aquí tenemos Um, ve ay no no es capaz pero bueno entonces y debe hacer algunos sacrificios vamos a crucificar la carne para vamos a sacrificar la carne al viejo ser con pasiones y los deseos que los han llevado a ese eh, a, a ese estado entonces, vale decir que sentir la presencia de Dios significa hacer algunos cambios en tu estilo de vida estás gorda tienes que hacer unos cambios en tu estilo de vida, estás pobre tienes que hacer cambios en tu estilo de vida, ¿Cómo que una mujer con 35 años de edad con 45 años de edad me dice que está pobre no puede ser, ay, es que aquí no hay opciones, opciones sí hay, lo que pasa es que tienes que estar dispuesta a hacer unos cambios y eso se llaman sacrificios, ¿qué tipo de sacrificios? Ya te voy a ir explicando, entonces, vale decir que sentir la presencia de Dios significa hacer algunos cambios en tu estilo de vida con, vamos a hacer cambios. ¿qué necesito yo para hacer cambios? esa es otra pregunta mira necesitas tres cosas ¿qué necesito? primero necesito tener disciplina una persona indisciplinada no genera dinero ¿de verdad Marimelda? sí señora la disciplina es necesaria para poder generar dinero. La disciplina es necesaria para poder hacer ejercicio, porque si usted está gorda, usted tiene que sacrificar un estilo de vida, unos patrones viejos algo que a usted no le sirve tiene que sacrificar ese pan que está mirando ahí en la mesa y que ese pan la va a engordar usted tiene que sacrificar esa anorexia que tiene, porque también hay gente que se enferma no de gordura, sino de anorexia y también tiene que sacrificar esa tristeza que usted tiene y esa pobreza que usted tiene eso hay que sacrificar esos patrones esas, esas, esos pensamientos, ese estilo de vida que usted tiene, tiene que sacrificar el estar comiendo a toda hora. Esos son ese, ese tipo de sacrificios. ¿Y qué necesito, María Imelda? Necesita tres cosas. ¿Qué cosas necesito? Necesito disciplina, enfoque cuántico, Enfoque cuántico y necesita voluntad. Si usted empieza con la disciplina, la disciplina, María Imelda, ¿y qué es la disciplina? La disciplina es hacer las cosas así quieras o no quieras, no importa. Disciplina es hacer todos los días este taller a las 11.11, llueva, truene, relampaguee, pase, véalo, 10 personas, 20 personas, una persona, a mí no me importa, si solamente una persona está ahí y estás en esta clase, eso es lo que a mí me interesa, con solamente una persona que logre un cambio, con eso yo me siento llena y me siento plena porque estoy haciendo mi propósito divino de Dios y porque yo siento que mi vida es una vida que es muy especial, entonces tengo enfoque ¿por qué? porque sé exactamente qué es lo que quiero y, y voluntad porque yo lo tengo que hacer, la voluntad es el deseo de tomar el lápiz y el deseo de educarme, el deseo de controlar el lápiz y el cuaderno, que es lo único que yo puedo controlar. Y mira cómo eh, Vale acaba de escribir, primero disciplina, segundo enfoque cuántico y tercera voluntad. Esa es la voluntad de escribir, la voluntad de aprender, porque para poder eliminar viejos patrones para poder eliminar viejas ideas, para poder eliminar viejos hábitos necesitamos hacer sacrificios y un sacrificio es tomar el lápiz que no te gusta estudiar que no te gusta pero que lo estás haciendo eso es lo que se llama voluntad de escribir entonces es cuando haces lo que tienes que hacer, así sientas ganas o no, es que al principio no vas a sentir ganas. Al principio te va a dar mucha pereza. Al principio vas a decir qué jartera todos los días en clase, qué pereza todos los días haciendo ejercicio, qué pereza todos los días tenerme que levantar a trabajar, mi amor, si usted trabaja, plata hay. Eso es una ley. Eso es una ley. Entonces, eh, aquí dice: cuando te levantas a las 5 de la mañana, mucha gente me dice, Marimelda, ¿y uno a qué se levanta a las 4 de la mañana? ¿A qué se levanta uno a las 5 de la mañana? ¿A, ¿Sabe a qué se levanta? A adorar a Dios, a sacarle tiempo a Dios, a conversar con Dios, a decirle, Dios, ¿yo qué hago si yo me miro en el espejo? Y yo me estoy viendo tan gorda, nada me sirve. Ya toda la ropa la estoy usando más ancha de lo normal. Esta ansiedad por estar comiendo pan, esta ansiedad, esta pereza que tengo de caminar, a mí no me provoca levantarme. Yo quisiera dormir hasta las 11 de la madrugada. ¿Qué hace una mujer con 35 años de edad acostada en la cama a esta hora esperando qué por Dios? cuando, si te levantas a las 5 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 6 horas de diferencia, que yo ya me gané, entonces claro, hoy he visto mi vida muy especial, porque hice muchas cosas, entonces, yo sí te quiero invitar, a que te levantes, temprano, ¿Para qué? Para que adores a Dios y vas a empezar a ver la presencia de Dios en tu vida y vas a empezar a sentir tu vida especial, porque la vida sí es muy especial. Lo que pasa es que nosotras somos las que tenemos que... Acuérdese de ese video que vimos donde dijimos eh, sentir que Dios está alejado de mí, dijimos Dios te ama, te, te recomiendo que te veas ese video, está aquí en, el, en, el, en, el, en la lista, dice este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti, mírate ese video y vas a darte cuenta que Dios te ama y que para Dios tú eres muy especial y que Dios ama los garabatos, entonces vamos a, a mirar esa parte, entonces, ¿qué es disciplina? Es cuando haces lo que tienes que hacer, así sientas ganas o no. Cuando te levantas a las 5 de la mañana a adorarlo, aunque estés cansado. Yo encuentro que muchas personas me dicen es que yo no me he podido levantar a las 4 de la mañana porque yo estoy muy cansada. ¿Sabe con qué se le quita el cansancio? Usted se levanta, va y se mete una ducha, se lava los dientes... ...se toma un café... ...y se despierta... ...y con eso se le quita el cansancio... ...o cuando ayudas a otros... ...cuando yo tengo el, el ánimo... ...de ayudarte... ...cuando yo tengo el ánimo de decirte... ...mira, tu vida vale... ...si sí es muy especial... ...tu vida es... ...tú eres una mujer muy talentosa... ...tú tienes talentos Raiza ...tú eres una mujer maravillosa... Tú eres una mujer que, que le gusta educarse. Cuando yo a, ayudo a otras personas de una manera sincera y le doy herramientas y le digo, mire, haga estos tres pasos, levántese a las cinco de la mañana, si tiene mucha pereza, usted ni siquiera ponga el despertador, ni siquiera la primera, el primer sonido del despertador, usted inmediatamente tira la cobija y se para de la cama y lo primero que va a hacer es vaya, échese agua en la cara y métase al baño Báñese. y usted va a salir de ahí y empiece a leer léase este libro y si no quiere leerse este libro léase otro libro y entonces si encuentras una motivación puedes levantarte a esa hora, pero para mí una de las cosas que más me motiva a, a levantarme es empezar a adorar a Dios, empezar a levantarse, y dice ya amaneció, qué rico, a escuchar a los pajaritos, a, a, a dar una caminada. Eh, hay muchas cosas muchachas que se pueden hacer para que nosotros empecemos a adorar a Dios adorar a Dios no es simplemente ponerse a rezar sino a contemplar contemplar un amanecer contemplar el sonido de los pájaros fíjate que los pájaros son los primeros que se despiertan en la mañana y nosotros deberíamos de aprender eso yo no he visto un pajarito dormido a las 11 de la mañana de verdad de verdad que, que es muy lindo entonces cuando ayudas a otros a darles esperanza a darles ánimos, a llamar a esa persona y decirle hola, ¿cómo estás? amanecí pensando en ti, tú eres una persona muy especial para mí si tú le dijeras a alguien que esa persona es especial para ti, tú no crees que le ayudaría mucho a elevar su, auto, su autoestima todos los seres humanos estamos necesitando que alguien nos diga que somos muy especiales. Todos, me incluyo en ese paquete, todos estamos... ¿por qué, ¿Por qué no le dices a tu mamá, mamá, tú eres tan especial? Tú hiciste lo mejor de lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Por qué no llamas a tu papá y le dices, papá, tú eres tan especial? tú eres una persona tan linda gracias por haberme dado la vida, gracias y empezar a ayudar a otros cuando les hablas y les das gracias por ser quien son entonces no importa porque la disculpa es es que estoy muy agotado es que como yo estoy tan agotado y tan cansado entonces no quiero ni que me llamen, no quiero ni hablar no, al contrario, mientras más acotado estés, mientras más cansado estés, más vas a hacer la labor de decirle al otro lo especial que es. Cuando tú ofreces un sacrificio de adoración a Dios, es cuando tú lo puedes hacer ese, ese cambio. ¿Cómo rompo yo con eso? Hay una regla de oro que a mí me encanta y es, haz a los demás lo que quisiera que te hicieran a ti. Si tú sientes que tu vida no es especial es porque necesitas que tú empieces a decirle al otro que la vida del otro es muy especial. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo siempre estoy buscándole el, el lado lindo a las personas, porque todas las personas tenemos muchos, muchas cualidades qué lindo decirle a su hijo, mi amor usted es tan especial usted es, usted es una persona tan linda en mi vida, mi vida tú eres tan especial, tú eres tan linda, tú eres tan bella empiece a hacer ese ejercicio y verá que usted va a cambiar esa perspectiva de la vida y va a cambiar ese modelo y va a empezar a decir ok, yo soy el templo del Espíritu Santo porque yo lo soy así como tú lo eres Valeria y así como tú lo eres Raisa tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en ti mi cuerpo es la nave espacial, especial, más importante, porque todos los espíritus que hay en mi mente rondándome, diciéndome que mi vida no es especial, se quieren apoderar de mi mente, pero la que manda aquí soy yo, porque yo soy la dueña del cuerpo y entonces yo voy a empezar a tener dominio sobre mi cuerpo, y por esa razón es que todo comienza por el cuerpo, porque hay muchos espíritus que no tienen cuerpo, y se quieren apoderar del mío, y qué pena me da, yo aquí no dejo de entrar, sino al Espíritu Santo de Dios, por lo tanto voy a empezar a cuidarme, voy a empezar a trabajar con disciplina, con enfoque cuántico, y con voluntad ¿mediante qué? primero mediante la educación porque nosotros podemos cambiar en la medida en que nos educamos y adquirimos nuevos conceptos así que hoy vamos a practicar vas a hacer una lista ¿qué quieres cambiar? ¿estás gorda? ¿te sientes pobre? ¿estás pobre? ¿no tienes un peso en los bolsillos? entonces tienes un problema porque abundancia hay muchísima lo que pasa es que tienes que empezar a trabajar con disciplina, enfoque cuántico y voluntad. ¿Sobre qué tú escoges? Eh, voy a empezar a hacer eh, ejercicio, voy a disminuir, este, voy a hacer el sacrificio de no comer pan, voy a hacer el sacrificio de no comer a toda hora, voy a trabajar más mi ansiedad, voy a trabajar... Eh, Voy a caminar, voy a hacer ejercicio, si eres anorésica también tienes un problema, o sea, vamos escogiendo qué queremos cambiar, por eso es importante el enfoque cuántico, ¿ok? Bueno mujeres, esto es todo por hoy, vamos a, a continuar en mañana y espero verte a las 11.11, 11. hola, ¿cómo estás? Ética Profesional se unió. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, la, las personas que, que llegaron un poquito tarde eh, pueden ver la repetición y pueden escribir comentarios, hacer preguntas que con mucho gusto eh, yo les estaré, les estaré resolviendo. Bueno, nos vemos. Chao.